Nosotros trabajamos en prevención y extinción de incendios forestales. La extinción de los incendios forestales eh, para el verano es algo que todo el mundo conoce. Durante el resto del año, que no es eh, la, la época de extinción, ahora mismo nos estamos ocupando de hacer limpieza en el monte. El incendio se va a producir, tiene muchas posibilidades de que haya un conato de incendio. Lo que tenemos que evitar es que ese conato llegue a ser un incendio y eso se evita con una buena ordenación de las masas forestales y eso se hace durante todo el año.